Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos en la reserva de Cuatro Colinas, espaneando el ciervo rojo a ver si encontramos el Grid One. En esta ocasión hemos abatido 35 ciervos rojos, de los cuales uno ha resultado ser diamante. No desfallecemos en el empeño porque sabemos que al final lo conseguiré. Bien tardaré 4 o 5 semanas, pero si respaneamos lo suficiente, al final se generará un Grid One. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un mítico, apuntamos y disparamos. Y ahora nos va a tocar recoger nuestro animal, a ver la puntuación que tiene. Tenemos un oro, 235 con 10, y vamos a, a seguir cazando. Vamos a respanear todos los animales. Ahí tenemos un 6, disparamos, ese animal está muerto, y vamos a, a recogerlo ya lo tenemos aquí, una plata, 168, me estoy dedicando a respanear todos los animales, mira, ahí tenemos otro otro mítico, apuntamos y disparamos, vamos a recoger al animal, y tenemos otro, 218,10, os voy a poner el mapa para que veáis dónde es, quiero deciros que este vídeo he invertido más de 5 horas de grabación, ...y al final se ha quedado en 26 minutos... ...vamos a ver... ...dos tiros... ...dos animales abatidos... ...en total creo que han sido... ...que se han abatido unos 35 animales... ...vamos a recoger otro... ...tenemos un nivel 5... ...y ahora vamos a otro que era, que era más chiquitín... ...creo que era un, un nivel 4... ...como os iba diciendo... ...se han abatido más de 35 animales... ...en 5 horas de grabación... Y os quiero demostrar cómo se puede respanear los animales y esto nos va a generar diamantes y, y esperemos que, que consigamos el, el grid one. Otros dos disparos. Vamos a ver si tenemos que hacer algún otro disparo a este que parece que no va muy bien. Venga, ahora sí, ya le hemos, le hemos impactado dos veces. Pues vamos a, a recogerlos. Ya tenemos aquí uno. Tenemos un nivel 6, 171 con 40. Vamos a recoger al otro, que le hemos disparado dos veces. Tenemos otro nivel 6, 166. No se ha penalizado porque no, no lo hemos dado muy bien. ¿Veis el mapa? Ahí tenemos otro animal, un 7 y un 5. Esos animales están muertos. Ya vemos cómo va corriendo. A ver si puede hacer otro disparo. Nada, he fallado ese Y ese también, pero ya vemos que el animal ha, ha muerto Así que vamos a, a recogerlo Primero recogeremos el nivel 5 Que es el que nos viene más cerquita Tenemos aquí una plata 141,60 y vamos a por el nivel 7 Y aquí en el nivel 7 tenemos un oro 182,60 Os voy a poner el mapa y seguimos respaneando ciervo rojo Ahí tenemos el nivel 5, abatido, y vamos a, a recogerlo, 154,40, una platita, veis el mapa, y ahora nos vamos a ir a otro sitio, a ver si nos si encontramos en los bebederos. Estamos a lo alto del trípode, tenemos ahí un 5,5, cogemos el rifle, calibramos la distancia, apuntamos, y disparamos. Le hemos impactado dentro del pecho, vemos cómo baja la presión y vamos a recogerlo. Ahí tenemos un nivel 6, metemos a recogerlo, lo hemos visto también. Así que vamos a hacer el, el lance y recogemos los animales. Tenemos aquí el nivel 5, una plata 132,70 y el nivel 6, 155,60. Voy a poner el mapa para que veáis el lago y nos vamos a ir al, al lago Javier. Es bueno que respaneéis los animales en el horario de, de los bebederos, porque es la forma más fácil de, de conseguirlo. Mira, ahí enfrente tenemos otro, un nivel 7, calibramos, apuntamos y disparamos. Un animal muerto, le hemos dado en el, en el corazón, y ahí tenemos otro que sale corriendo. Vamos a ver, hemos fallado ese, a ver si podemos darle otro tiro. Ahora sí le hemos impactado. Ahora le hemos impactado. Vemos las cierva aquí corriendo. Y, este, y tenemos otro, otro que sale. Nada, pero ya se me ha ido. No se me ha ido, así que no. Vamos a, a recoger tiene el 7. Que sale corriendo. Y a ver qué puntuación nos arroja. Tenemos tenemos el primero. 200 con 30. Nos ha penalizado, puesto que le hemos impactado tres veces. Y encima mal, ya que iba la carrera. No hemos estado fino. Vamos a por el otro. 201,40, con Yo creía que había sido en el corazón, pero ha sido en el cuello. Y seguimos cazando. Ahí enfrente tenemos un nivel 7. Cogemos nuestro rifle. El animal se ha asustado. Está huyendo, nos ha infectado. Pero disparamos. Le hemos impactado en, en el pulmón. A ver si puedo hacer otro lance. No, no es necesario. Pues vamos a recogerlo. Ya estamos llegando. Tenemos, a ver... Un oro, 193,40 Una cuerna muy bonita, la verdad que sí Y os voy a poner el mapa Para que veáis Ahora nos vamos a cambiar de lago A buscar los abrevaderos Y a ver qué encontramos Tenemos ahí un nivel 6 Entre el follaje, entre los árboles Está bebiendo, le hemos impactado bien Y vamos a, a recoger nuestro nivel 6 A ver qué tenemos aquí Una plata, 162,60 Y seguimos cazando a ahí enfrente, vemos un precioso animal, apuntamos, disparamos a uno, a ver si puedo hacer otro lance, no, ese fallado, y ese animal está muerto, y vamos a, a recogerlo. Y si encontramos a uno mientras vamos para allá, mira, si sí, aquí tenemos otro, apuntamos y disparamos. Pues vamos a recoger nuestros animales. Ya estamos llegando a este, tenemos aquí un 5,5, 126, me parecen que era, no me, no me he fijado bien. Vamos a coger este, el 7, ,70, una zona muy bonita y muy amplia. Y voy a echar otro vistazo a ver qué, qué nos podemos encontrar, no vemos nada por aquí, pues os pongo el mapa y seguimos cazando. Mira, ahí tenemos dos animales Vamos a hacer el lance a uno Y vamos a hacer el lance al otro 5 y un... Creo que era un 8 y un 5 Ahí vemos que sale corriendo ese Vaya, ahí le hemos pegado el cuello Pero no le hemos pegado bien A ver si puedo hacer otro lance Nada Ese le hemos pegado los cuartos traseros Pero bueno no importa, eh, lo que importa es eh, abatir cuanto más animales, veis la presión cinegética, cuanto más animales para que se respanen y podamos conseguir diamantes y sobre todo el grid one Tenemos aquí el nivel 5, 126,60, no veis si le hemos dado mal, en los cuartos traseros. Vamos a coger al mítico que teníamos aquí, un buen oro, 209,70... Una cuerna muy bonita, un poquito de pareja, pero muy bonita. Y vamos a buscar el otro que teníamos por aquí, que es otro nivel 5. Un bronce con 144,10. Os voy a poner el mapa para que veáis cómo, cómo seguimos todos los abrevaderos. Y continuamos con la caza. Nos vamos a ir aquí al lago este grande y a ver qué encontramos. Vamos andando por aquí. Mira, allí tenemos... Un animal viviendo. Nos vamos a acercar un poquito. Cogemos nuestro 308. Apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto. El nivel 6. Y a ver qué, qué puntuación nos arroja. Una plata, 150,60. Os voy a poner el mapa para que lo veáis. Nos hemos venido aquí al, al río. Escuchamos <risa> otra llamada y continuamos. Allí enfrente vemos un 7 y un nivel 6. Cogemos nuestro rifle, apuntamos a uno, a ver, respiramos un poquito, disparamos a uno, disparamos a otro. Un doble lance, ya le iremos a, a recoger nuestros animales, vemos cómo le va bajando la vida, Ya a ver si ya termina de caer, si sí, efectivamente ya ha caído. Pues vamos a, a recogerlo. Nos hemos cambiado de, de posición a otro brevadero que luego pondré mapa para que lo veáis. Bueno, sí, donde, donde se mataron los íbices. Vamos a ver que he visto otro por aquí mientras iban dando. A ver si lo veo. Allí lo tengo. Cogemos el nivel 6 aquí, apuntamos y disparamos. Pues vamos a, a recoger nuestros animales. Seguimos corriendo un poquito, vamos a recoger primero este nivel 6 y luego cogeremos nosotros que tenemos aquí a la, a la derecha muertos. Como os vengo diciendo siempre, cuanto más animales matéis, más posibilidades de que se genere un diamante y sobre todo que se genere un grid one. Lo he visto en varios vídeos de varios youtubers de, de Estados Unidos y Canadá. Que así lo hacen y al final lo han conseguido. Vamos a ver la puntuación que tenemos aquí. Tenemos una plata, 164,30. Vamos a coger ahora al nivel 7 que teníamos por aquí. A ver qué puntuación nos arroja. Un oro, 188,40. Y creo que tiene otro... Por lo menos herido o abatido. ¿Veis la, la presión que tenemos? Y a ver si lo, si lo encontramos. No hemos encontrado ese animal. Así que vamos a, a otro sitio un poquito más para adelante. Ahí tenemos uno. Apuntamos. Y otro doble lance. Dos animales abatidos. Allí vemos otro. A ver si puedo hacer este lance desde aquí. A ver si se deja ver. A ver, a ver, a ver, y disparamos, le hemos impactado, no sé si le hemos dado muy bien, vaya, hemos fallado ese disparo, pues vamos a, a buscarlo, a ver si puedo hacer otro lance desde aquí, está muy largo, pero bueno, sí le hemos dado, nos va a penalizar, ¿eh? vemos a también hay un íbice. así que vamos a, a ir recogiendo animales. Seguimos andando un poquito, escucho, hay movimiento delante, a ver si lo veo, mira, un mítico, un mítico, está oyendo, nos ha detectado, cogemos nuestro rifle y disparamos, le hemos impactado, le hemos impactado muy bien en el pulmón, ya vemos cómo baja la, la vida, sigue ahí corriendo, pero ese animal va a caer y ha caído, así que vamos a recoger en primer lugar al mítico y después a los otros que tenemos... Ya lo tenemos aquí, un oro, 212,40, una cuerna, la verdad, que muy bonita. Y vamos a seguir buscando los animales que tenemos abatidos. Cogemos primero el nivel 6, al que lo va a penalizar, porque le dimos tres veces, y encima mal, 172,50. El nivel 7, 187,80, y vamos a buscar al otro, a ver si no nos lo localiza el carrete. vemos aquí la sangre... Y a ver la puntuación que, que nos arroja Tenemos un 6, una patita. Os voy a poner el mapa para que veáis la masacre que tenemos en esa zona Y seguimos cazando Mira ahí enfrente tenemos un bello animal Por la cornamenta un nivel 7, un nivel 8 Vamos a apuntar, mira un nivel 7 Cogemos y disparamos Vemos cómo le baja ya la, la presión. Las hembras salen huyendo y vemos que ha caído ahí. Pues vamos a, a recoger a nuestro animal. Tenemos un bonito oro, 214,10. Y seguimos respaneando, Os Pongo el mapa. Mira, ahí enfrente tenemos del lago, tenemos un nivel 7. Cogemos nuestro 300. Apuntamos tranquilamente que está bebiendo y disparamos le hemos impactado en el pulmón y ese animal está muerto vaya se ha metido en el agua así que nos va a venir flotando pues nada ya viene flotando nuestro animal y a ver la puntuación que nos arroja un oro 188,80 con y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido y vamos a cambiarnos de, de orilla a ver qué, qué encontramos por aquí. Ya hemos cambiado de orilla, hemos hecho el viaje rápido. Vamos a mirar. Mira, ahí vemos animales, un nivel 6 corriendo. Nos han detectado por el ruido que hemos hecho. Voy a hacer una llamada por subir aquí a alguno más cerca, pero aquellos animales están muy largo y encima van huyendo para hacer el lance. Vamos a ver si nos caemos... Mira, si sí, ahí están, están huyendo. Pues nada, así que os voy a... Ahí tenemos dos, dos nivel 6, pero como van huyendo nada, os pongo el mapa para que veáis. Y nos vamos a ir a otro sitio a ver qué nos encontramos. Ahí tenemos también varios bebederos. Ya estamos llegando, escuchamos el ruido de la tienda campaña. Esperamos un poquito a que se nos active... Ya estamos aquí, voy a cambiar la hora, voy a poner un poquito a las 7, sí, dos horas menos, y a ver qué nos encontramos. Voy a mirar por las orillas, y si no vemos nada, pues nos daremos toda la vuelta por la orilla, y a ver qué, qué encontramos, porque justamente donde estamos tenemos un, un abrevadero, lo que pasa que cuando hacemos un viaje rápido, si los tenemos cerca, es posiblemente que no los veamos. Bueno, ya hemos dado toda la vuelta. Vamos a mirar qué tenemos por allí. Una hembra. Vamos a hacer una llamada. Allí vemos un grupo de, de animales. Vamos a mover, a mirar. Tenemos una hembra allí. Hay un macho, un nivel 7. Y un legendario, un legendario. Tenemos un 7 y un legendario. Así que vamos a, a desplazarnos un poquito. Para cogerlos de frente. Nos vamos a tumbar. Decimos a, a Perrete que se tumbe para que no nos moleste. Cogemos el rifle, recargamos. Vamos a poner la distancia a 300 metros. Y vamos a buscar nuestros animales. No lo vemos ahora. Nos vamos a marcar otra vez. Mira, ahí tenemos el nivel 3. El legendario lo tenemos allí. Y el nivel 7 al lado. Así que vamos a avanzar un poquito un poquito más, que está la parreta ahí en medio yo creo que por aquí es suficiente vemos allí, ahí tenemos nuestro legendario y al lado tenemos el nivel 7, pues avanzamos un poquito más y yo creo que aquí ya va a ser la posición idónea, sí, porque así podemos coger a, a los dos, al 9 y al 7 apuntamos, respiramos un poquito y disparamos veámoslo de nuevo Madre mía, qué tirascazo, le hemos dado un veno pulmón Y ahora vamos a hacer el lance nivel 7 Y disparamos Le hemos impactado a nivel 7 Vemos cómo le va bajando la, la vida Y había, a ver si hay uno más por aquí, estaba en nivel 3 Voy a mirar por si hubiera algún otro animal y podemos hacer otro lance Vamos a ver, mira, ahí tenemos otro nivel 7 pues nada, cogemos nuestro rifle, apuntamos, a ver si levantar un poquito la cabeza. Pues nada, le hemos impactado, vamos a ver si tenemos que hacer otro lance que no le baja la presión. Ahí van dando y disparamos. Vaya, vale, ya le hemos dado. Yo creo que se nos va a penalizar, aunque esté hasta el 50%, porque tarda mucho. Sí, nos va a penalizar porque debería estar ya muerto. Así que nos volvemos a la tienda para recoger nuestros animales. Ya estamos en la tienda, nos ponemos de pie y vamos a, a recoger primero al, a nivel 9 legendario y luego a nivel 7, porque el otro creo que nos va a penalizar y nos va a tocar correr un poquito. Venga, aparentemente conmigo, vamos a ver si nos localizamos. Nos damos una carguita, no nos importa ahora. Las hebras que estaban se habrán se habrán espantado, incluso el, el ¿Eh? nivel 3, un machito nivel 3. Vamos, perrete, búscamelo. Escuchamos ahí las llamadas de advertencia por la parte de atrás. Vemos aquí todo el abrevadero. Y a ver si encontramos los animales. Venga, perrete, búscamelo, que antes no, no las encontró el rastro. Veis todo, todo el hábitat. Os recomiendo que visitéis todos los lagos. Prácticamente en casi todos podemos encontrar ciervos. Vemos ahí la sangre. Será de la del nivel 7. Pero vamos a buscar primero, en primer lugar, al, al legendario. Vemos aquí un sangrado. Así que vamos a seguirlo. Voy a mirar. Mira, allí lo tenemos. Allí lo tenemos ya. ...pues vamos a, a... recogerlo... ...y luego buscaremos al... ...a nivel 7 que seguramente... ...nos dé un oro... ...vamos a ver si esto es un troll... ...o es un diamante... ...ah mira tenemos aquí... ...a los dos... ...vamos a ver un diamante... ...266 con 20... ...la verdad que está muy bien este animal... ...muy bonito... ...y vamos a recoger... ...al otro... ...lo tenemos en el frente... ya vemos la sangre... Y a ver la puntuación que nos arroja el, el nivel 7. Un oro, 188,20. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde han sido. Si ya vemos que ha, que ha muerto el otro. Así que vamos a volver a la tienda. Viaje rápido. Y a buscar el nivel 7 que seguramente nos penalice, ¿eh? Ya estamos aquí, lo tenemos ya localizado, y efectivamente una plata, 203,30, le hemos dado mal. Debería haber sido un, un oro, pero bueno, no hemos impactado bien, y son cosas que pasan, pero lo importante es respanear animales. Vamos a irnos a ver aquí al lago Javier otra vez, arriba o abajo, no lo sé... Tenemos aquí todos los abrevaderos, pues nos vamos a ir a, a la orilla del norte. Esperamos que nos traslademos con el viaje rápido. Salimos de aquí, vamos a mirar por las orillas. Aunque la orilla enfrente frente está un poco larga, seguramente no veamos animales hasta los 300 y pico metros... Nos vamos a acercar aquí que haya brevaderos, mira, ahí tenemos un, un nivel 7, desde luego este brevadero es buenísimo tanto para ciervo como para muflón y sobre todo para los índices sobre todo en este caso, en este lago, el índice de ronda. Nos vamos a acercar un poquito, puesto que la distancia es larga, hasta que no lleguemos a unos 150 metros el ruido no nos va a delatar. Avanzamos un poquito más... Yo creo que ya estamos llegando a la distancia más o menos óptima. Está tranquilito allí, calmado. Desde aquí vamos a hacer el lance. Nos agachamos, calibramos la distancia y le apuntamos al cuello y disparamos. Ya vemos cómo le baja la, la vida. Ese animal se nos queda en el agua. Vamos a hacer otro disparo. No, no ha hecho falta. Pues como se ha quedado en el agua, nos va a venir flotando, ya lo vemos allí flotando, y vamos a, a recogerlo. Llega aquí flotando, nos metemos un poquito en el agua, y vamos a ver la puntuación de nuestro macho nivel 7. A ver qué tenemos, un oro 196,10, qué cuerna más bonita, la verdad que sí. Pues seguimos cazando, nos metemos nos volvemos a la orilla y a mirar si encontramos algún otro animal por la orilla, a lo largo de la orilla o la orilla de enfrente. Pues nos vamos a ir a otro sitio que no vemos nada. Hemos cambiado de lago, me he subido en el trípode y vamos a buscar animales. Mira, ahí tenemos hembras, ahí tenemos un macho nivel 6 y un nivel 7. Pues yo creo que voy a intentar hacer el, el lance doble a los dos animales. Calibramos la distancia. Apuntamos a uno. A ver, respiramos un poquito. Disparamos a uno y vamos a buscar al otro. Y disparamos al otro. Hemos impactado los dos a nivel 6 y a nivel 7. Salen corriendo. Así que me voy a bajar y vamos a buscar los animales. Vamos a a recargar por si acaso y a bordear toda la orilla del lago, este lago lo tenemos un poquito más al sur de, del lago Javier, desde luego es una, una zona muy buena también para encontrar ibices y muflones en su horario de, de beber a partir de las seis y pico de la tarde, seguimos corriendo, no nos importa ahora puesto que las hembras se han ido. Ya vemos aquí uno de los dos abrevaderos que podemos encontrar en esta orilla. Aquí tenemos uno y ahí enfrente tendremos el otro. Así que vamos a ver si sí, es el, el abrevadero de enfrente. Ves cómo la presión tiene desde el trípode es mucho menor que si lo hacemos desde el suelo? Parece que hubiéramos disparado con un arco. Así que vamos a mandar a Perrete que no lo busque. Venga, Perrete. Ya sale Perrete. Corriendo a localizar el rastro. Yo voy a mirar por subir algún otro animal, puesto que suelen regresar después de un tiempo a, a beber. Aunque se hayan asustado, vienen alerta y regresan. Mira, aquí tenemos ya un animal. Mira, ahí vemos una... son hembras. Yo creo que este es el nivel 6. Efectivamente, una plata, 164,40, y vamos a buscar a nuestro nivel 7. Ya sale corriendo Perrete, vemos a las hembras que están alertas, pero vienen a la carencia del agua. Ya Perrete sale corriendo, vamos a ver si lo localiza, vemos aquel impacto, sabemos que está muerto, es un impacto en el órgano vital, y está aquí muy cerquita. Así que vamos a ver la puntuación que nos arroja, yo creo que va a ser un oro.